No te olvidé. simplemente dejé de mendigar tu atención. Cuando entendemos que estamos de sobra en la vida de alguien más, crecemos y aprendemos. Ese momento es difícil, porque debemos tomar la dura decisión de hacernos a un lado y continuar. Hacerlo por nuestro bien, por nuestra felicidad, por lo que merecemos. Por lo que mereces. ¿Tu terco corazón no te permite darte cuenta que estás mendigando atención? No te preocupes. Este video es para ti. Hola. Bienvenido y bienvenida a V-Lifers. Te saluda Ricardo Niño. Y me complace tenerte una vez más acá en nuestro canal. El que decidamos velar por nuestra felicidad... No significa que nos hemos olvidado de alguien. En realidad significa que hemos entendido que la atención no se mendiga. Hemos entendido que el amor no se mendiga. ¿Quieres saber cuándo estás mendigando atención? Presta atención. Número 1. Haces todo para que esa persona se divierta a tu lado. Pero no obtienes ni una sonrisa a medias. Tus comentarios simplemente ya no importan. Tus chistes ya no tienen gracia. Y la verdad sonará duro. Pero solo estás haciendo el ridículo, quedando como un payaso, payasa. Pero hey, esto no significa que tú seas el del problema. Si crees que lo estás haciendo bien, continúa. Pero no con esa persona. Hazlo con una con la que tengas al menos una mínima conexión que ambos sientan una pequeña chispa, no tendrás que tocarlo o tocarla, eso se notarán sus gestos, en su entusiasmo al escucharte. Número 2 Le llenas la bandeja repleta de mensajes y él, ella, solo responde uno y lo hace de forma cortante la mejor señal de todas es que al recibir un hola de su parte cuando tú has enviado todo un mensaje cargado de amor este te alegre la verdad si ese es tu caso no te quieres ni un poco y necesitas de esa persona para ser feliz cosa que es un gran error número 3 haces de todo de todo para hacerle feliz y no obtienes nada a cambio. Esa persona te pide, te exige cosas. Y tú ahí como un borrego, siguiendo sus órdenes. ¿Qué ganas si sabes que no te quiere? ¿Qué ganas si sabes que se está aprovechando de tu amor por ella, él? Y para variar, algunas cosas que haces le molestan. Pero tú nada que te das cuenta. Número 4 ¿De verdad sigues esperando? ¿Hasta cuándo? O mejor, ¿qué esperas? ¿Un milagro? Entiende que tus esfuerzos no sirven de nada. Entiende que no solo tú debes trabajar para que la relación marche bien. Una cena romántica la puede preparar ella también no lo crees ¿Por qué todo lo debes hacer tú te dice que las cosas románticas no le salen pues es falso porque cuando se está enamorado cuando se quiere de verdad a nuestra mente llegan un millón de cosas que queremos hacer para hacer feliz a la otra persona una lluvia de ideas llega a nuestra cabeza y nos emocionamos al planear cada una de ellas entonces si tú puedes ¿Por qué ella no? ¿Por qué él no? Te lo coloco así ¿Cuántas veces has planeado un encuentro romántico y él, ella, ha faltado a la cita? Una primera vez puede ser perdonada Quizá el trabajo lo tenga agotado, agotada ¿Pero una segunda vez? ¿Una tercera? No amigo, no amiga no sigas. No continúes pidiéndole atención. No continúes pidiéndole que haga un espacio en su agenda para ti. No mereces eso. Número 5. Das todo y no recibes nada. Debes tener algo claro. El amor es recíproco. Habrán días donde ambos no pueden dar el 100%, pero aún así la llama continuará encendida. El problema está cuando das todo de ti y no recibes nada a cambio. A decir verdad te quedas sin energía. Una energía que te costará recuperar porque lo tendrás que hacer solo. Porque jamás él, ella jamás tomará un poco de la suya para retribuirte la que has perdido. Si te sientes identificado con alguna de estas señales, tranquilo, tranquila. No te avergüences, es más, siéntete orgulloso porque estás abriendo los ojos. No es tarde, nunca es tarde para tu felicidad. ¿Quieres saber cómo dejar de mendigar atención? Número 1. Deja ya de insistir. No te rebajes. Sé que es un poco difícil, pero tú puedes. Detente. Es momento de ver por ti. Si tienes que insistir para que te tomen en cuenta, entonces estás en el lugar equivocado. Número 2 Ten dignidad. Hazle entender que a veces puedes estar disponible. Solo a veces. Si esta insiste, tal vez aún quede algo de amor en él o ella. Pero si no es así, sabrás que no tienes ya nada que hacer ahí. Entenderás que ya no importas No como creías Número 3 No sé si suena egoísta Pero creo que no hay mejor manera de decirlo Comienza a velar por ti Todo Toda La atención Todo el amor que alguna vez le diste Comienza a dártelo al principio tal vez sea un poco extraño, pero te aseguro que te sentirás mejor. Sal. Ve en busca de personas que sí te aprecien, personas que sí te valoren, o si no quieres emprender esa búsqueda, está bien, no hay problema. Pero entonces enfócate más en ti, y no en esa persona que solo te busca cuando te necesita. Número 4. Es importante que no pierdas la cabeza. Ya en este punto entenderás que no es justo que estés sacrificando tu felicidad por alguien que no lo vale. Por lo que es muy normal que te encuentres a la defensiva. Solo te recomiendo, sea amable. No caigas en sus trucos. Evita que ella se vuelva la víctima. Cuando aquí el único que ha sufrido ha sido tú. Esa persona tal vez intente conversar contigo. O bueno, algo así. Tal vez te reproche porque no has estado para ella. Imagina, ahora será ella a quien te pida atención Tú actúa con tranquilidad Y hazle entender que simplemente decidiste darte la importancia que ella nunca te dio Decidiste darte el amor que ella nunca te supo dar Sé fuerte No vuelvas a caer No lo hagas otra vez Si ya notaste que no te quiere, ni un poco no mires atrás, que entienda que te perdió, y por más que lo intente, no encontrará a nadie como tú. Por favor, si has llegado a este punto del video, déjame un comentario de una mariposa. Así sabré que has llegado hasta el final, y que eres fiel a B-Lifers. Y recuerda regalarme un buen like y suscribirte. Activar la campanita para que te avise cada que suba algún video. Y compartir este video con tus amigos, amigas, para así poder llegar a muchas más personas. Nosotros por ahora nos despedimos, pero estamos seguros que nos vamos a ver en una futura ocasión. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.